Sigue las reglas. ¿Cómo proteger a tu familia del COVID-19? El doctor David Price, un doctor de cuidados intensivos en el Centro Médico Well Cornell, en Nueva York, dice De hecho, sé que no contraeré esta enfermedad. Tres pasos fáciles para prevenir el COVID-19. Es una fórmula simple. Mantente distanciado. Lava tus manos, no toques tu rostro, mantente distanciado, limita el número de personas con las que pasas tiempo a un círculo más cerrado, tu familia, tus amigos más cercanos, la gente normalmente se contagia por el contacto prolongado, así que mantén la lista de estas personas súper pequeña. Cuando interactúes con gente fuera de este grupo, quédate de 1 a 2 metros lejos de ellos. Nadie se contagia de esta enfermedad por caminar por la calle. Lava tus manos. Lávate las manos después de tocar a otros o cualquier cosa fuera de casa. La mayoría de la gente se infecta cuando tiene el virus en sus manos y luego toca sus ojos, nariz o boca. Así que mantén tus manos súper limpias. Este virus es débil, así que una pequeña gota de jabón y agua lo matará. Tocas una perilla de puerta, lava tus manos. Tocas los botones del ascensor, lava tus manos. Tocas las manos de alguien, Lava tus manos. No toques tu rostro. No toques tu rostro. Esto toma práctica. Recuerda, la mayoría de la gente se infecta por tener el virus en sus manos y luego tocarse los ojos, la nariz, la boca. Así que no toques tu cara en absoluto. Usa mascarilla porque esta evitará que te toques el rostro. No necesitas una mascarilla de nivel médico. Siente cómo te empoderas al saber cómo protegerte a ti y a tu familia. No tienes que sentir miedo de tus vecinos si sigues estas reglas. Para obtener información actualizada sobre COVID-19, vaya a la página web de la Organización Mundial de la Salud. La charla completa del Dr. Price puede ser vista en Vimeo. Esta información fue resumida por NIMBA como un servicio público. Un agradecimiento especial a todos aquellos que han hecho posible esta presentación.